momento está con nosotros ya Robinson Vera Robinson Vera es dirigente comunitario del de sector Los Rieles, aquí en San Francisco de Macorís, con él vamos a tratar acerca de las problemáticas que afectan a residentes del sector Los Rieles y su postura ante el llamado a huelga que se hizo en el día de ayer a través de este programa para el día el 15, el, el el día lunes 15, 15 para el día 15 de este mes, así lunes. que vamos a conversar con Robinson, buenos días ...Robinson Veras... Eh, buenos días a, a, ...a Francia... ...a Carolina... ...y saludo. a, sí. a todos todo los que nos ven allá en casa... Sí. ¿Cómo eh, no... ...mire, eh, ¿cuáles son las problemáticas... ...que afectan a los residentes de esa zona... ...de ese sector, los rieles? Bueno, las problemáticas son... ...son muchas, de toda índole... ...el problema de, de vivienda... ...la casita no... ...no sirve en el piso, nada... ...el problema de agua potable el servicio de aceras y contenes que no se ha hecho nada en todas las gestiones que ha pasado aquí en San Francisco de Macorís. No se ha construido ni un CC de aceras y contenes en lo que comparte Villalinda. Bien. Eh, ¿comparte? Villalinda, tenemos aquí los rieles, sí. Villalinda está en colindan Sí, cerca. Colinda con los rieles, está ahí mismo al lado. Ok, ok. Eh, ¿Ustedes están en la Junta de Vecinos, pertenecen a la Federación o a la Unión o... Con el colectivo que estuvo por aquí ayer, ¿cuál es eh, el lugar que ustedes de alguna forma ocupan o, o en ámbitos de representación con los gremios o grupos populares de acá de San Francisco? Bueno, nosotros pertenecemos a la unión de Junta. Ok, con Odilín. La, sí, con Odilín Morel, lo cual producto del de, de llamado a huelga. Las huelgas son buenas mucha, muchas veces porque son la única forma que que no escuchan, nada en San Francisco de Macorís se ha obtenido sino sea, que no sea por una huelga. Ahí tenemos una calle que nos construyó el alcalde pasado y fue protesta de una huelga, un llamado, que se le hizo ahí en el Parque Duarte, exigiéndole. Eh, ¿Ustedes han entrado en contacto o la... ¿Unión de Juntas de Vecinos con el colectivo para sumarse o lo están haciendo de manera pública en el espacio? Eh, no, nosotros no vamos a acorde con esa huelga porque entendiendo que estamos ya en una Navidad... Ah, que no están de acuerdo no, con yo no la de acuerdo. Estamos en una Navidad ya que todo el mundo está pensando en su tranquilidad y, y pensamos que no es el momento indicado. Quizás enero fuera la fecha exacta para hacer esa llamada huelga porque la canata... Está muy alta el ácido de la combustible, los medicamentos, y entendemos que la huelga tiene que ser, pero no es el momento indicado. Mira, eh, me gustaría saber, en la parte que usted participa en su barrio, aparte de la problemática que usted ha mencionado, ¿qué otra problemática, cómo anda la basura por allá?, bueno, eh, la recogida de basura. La basura la cogen bien. Lo único malo es que Miren. no entra el camión. La tira en la entrada de Villa Linda. Yo traje una foto ahí, Vamos ahí a ver. la tenemos ahí, de portada. ¿Eso ahí, es porque el camión no puede entrar? El camión no puede entrar. Todo el mundo saca su basura al frente y lo ponen como si fueran un florero ahí, bello, pero de basura. ¿Y uh -huh. por qué no la sacan más afuera? Que el camión se pueda recoger pero, la luz. Pero el muchacha. camión la recoge. Ahí. Sí, el camión la recoge. Ah, ok. okay. No, el... eh, eh, pero ustedes no tienen ese problema ahora mismo. No, no tengamos problema. Lo único es que no entra a la comunidad a recogerla. No sé si nos van a colocar uno. ¿Es por la, es la estrechez de la calle o porque no, no, no hay calle? Ellos van a calle. Lo que no están en buena condición. La imagen dirán en la condición de la calle. Ya. Entonces. Eh... Me, realmente debo decirles, Robinson, me parece un poco extraño porque siempre las comunidades, los barrios o generalmente se empoderan con el tema de que tienen necesidades, como usted presenta, las calles, que se han olvidado de, de allá, de Vista Linda Los Rieles, y que hagan esa presentación pública de no estar de acuerdo con el, el, el llamado a huelga. Eh, pocas veces vemos que se asumen estas posiciones. En el caso de usted, como es un representante de la comunidad de ir al medio y decir, mira, nosotros no estamos de acuerdo con la huelga de Luna, han teniendo muchas precariedades, que usted plantea y justifique el por qué entiende que no debería de ser. Vuelvo y que es un poquito al micrófono. Vuelvo y reitero. Lo sucedido es que estamos en una Navidad y todo el mundo lo que está pensando en su cena de Nochebuena, y no sea prudente llamar a un llamado a huelga donde... La gente está en carencia de, de comida, de muchos insumos. No, no entiendo por qué no se dejó para enero o febrero, que son una fecha clave para esa huelga. ¿Usted es el encargado de la Junta de Vecinos de allá o un dirigente comunitario? Eh, sí, soy el presidente ahora actual. Ok. ¿De la Junta, cómo se llama? La Junta de Vecinos Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte. Sí. Una cosa... En la parte de, de, de ustedes pertenecen a la Unión de Junta. Sí, pertenecemos a la Unión de Junta por la cual fuimos juramentados hace ya dos, dos años. Yo fui como vicepresidente, ahora soy presidente y habrá que hacer un llamado a la elección. ¿Qué tiempo viene en el puesto? Eh, ahora ya el 5 de mayo hay que hacer elecciones, a ver el, si yo me quedo o sí, Si yo me quedo me voy, porque esa es la democracia. R Robinson, ya. una preguntita. Sabemos que en San Francisco de Macorís hay cierto nivel de división o di diferentes representantes de los, de las comunidades, tanto ya con el colectivo, con el Falpo, Unión de Juntas de Vecinos, Federación de Juntas de Vecinos, estamos hablando de cuatro bloques que son los que más están al frente. Eh, ¿Usted pertenece al grupo del, del FALPO o la comunidad se identifica más con la línea de ellos? Como el FALPO no está con el tema de la huelga, sino que es el colectivo, a veces hay un, un tema de presión, no, mira, nosotros vamos a hacer el llamado como grupo de que no estamos apoyando esa huelga. Si usted es eh, de, de esta comunidad y es cercano a nosotros, vamos a fijar posiciones de que no estamos de acuerdo con la huelga. Bueno, nosotros nos no, no identificamos con el Falpo más, okay. claro está. Pero eso no tiene el sentido que no apoyemos la huelga, no la estamos apoyando por okay. las situaciones de las navidades. Porque estamos en muchas carencias y en muchas necesidades de este pueblo de San Francisco de Macorís. El pueblo, el, el, el puente de Ugamba, se hizo un levantamiento para el primer Picasso y no se ha hecho nada. Y si no hay producto de huelga, no van a hacer nada. Y el mismo ayuntamiento, el mismo mercado público, perdón, vino el presidente, ¿y qué se ha hecho? Nada. Pero precisamente eso es lo que ha motivado a que se reactive la, la protesta. Y eso trae consigo una reacción producto de la promesa no cumplida. ¿Y ustedes entonces no están de acuerdo con la, la huelga? en ¿Lo veo contraproducente, realmente? No, no. están de acuerdo con la huelga? No, no estamos no, de acuerdo. ¿No, que ¿No será huyendo? que hay una disputa no. de, no de grupo, de la unión de juntas con la federación? Y el falpo junta. y el colectivo. Bueno, quizás haga una, una disputa porque cada quien lo que busca es liderazgo, no busca <ríe> no busca nada que sea de, decir, de su es, comunidad. Ya tú lo viste. Porque si buscaran lo de la comunidad, de resolver el problema cada quien, había un solo grupo, sí. y no se trata de eso. Lo, lo, lo, Él está claro. Lo mejor que escucha de usted en, en esta entrevista, no que el otro no tenga importancia, pero esa es la realidad. Robinson, entonces, eh, bueno, ¿qué más podría usted decirnos? Va a estar la comunidad de Los Rieles, Vista Linda, en su vida normal, el lunes. Sí. Eh, Van a abrir eh, lo, los comercios que estén ahí en la zona, hacer o sea, alguna ferretería, colmado. Sí, estaremos de manera normal, todo normal allá en la comunidad y las zonas aledañas que quieran apoyar la decisión de nosotros, la aceptaremos y de lo contrario por igual. Bueno, ¿algo más amado? Bueno, no, este, creo que está clara toda la información con relación a los problemas que, que son los problemas de todas las comunidades, ¿no? Porque sí. es muy raro que una comunidad tenga un problema que otra no lo tenga, pues un problema de tipo general, la falta de de los servicios públicos, sobre todo. Eh, pero nada, yo eh, agradecer, ¿verdad? A Robinson Vera, dirigente comunitario de Los Rieles, haber venido. Y presidente de la Junta de Vecinos de allá, de Vitoria. Pablo Duarte. Presidente de la Junta de Vecinos de ese sector. Así que gracias. Y si tiene algo al final de, que exponer, que decir, un mensaje a la comunidad, no sé. Sí. ¿Qué le parece? Sí, Adelante. sí, sí, gracias. Adelante. Gracias. Eh, me gustaría darle un mensaje a la comunidad que okay. apoyar a la Junta de Vecinos, que la Junta de Vecinos de mano es el presidente, es la misma comunidad que la dirige quien pone y quita a un presidente. Y el 5 de marzo de 2022 hay elecciones a votaciones, todo el mundo a apoyar las votaciones masivas, no sabemos cuál plancha se levantará. Pero esperamos que se levante y que se haga la democracia, que sí, no se mote sí, ahí, sí. Pa, como están muchos por ahí convocando a elección y están electos en una junta de vecinos con cuatro, con seis, con ocho, hasta con diez años. Pero, ¿y la representante de la Unión de Junta a la que usted pertenece tiene? 20 años. Dos décadas. Viviendo. Exactamente. <risa> <risa> no, Robinson... Está, está, claro, está claro, es un revolucionario. Sí, Él quiere no quiere entrarse mucho para bien, allá, sí, pero... Sí, sí. Dice exactamente. No, pero, exactamente, estaba muy bien. <risa> pero, no, Dili nos ha dicho acá, es que no éxito, hay otros gracias, candidatos. Gracias, gracias, Francia. Y que hay un proceso eh, que quieren politizar no, la unión no, y que tampoco, por eso ella eso se ha mantenido es, ahí no, para que no llegue el PRM raro, y cosas de esa. El Mesías. Después pero tú lo escuchaste mí, a, a de, mi maestra. No, pero verdad, pero la verdad, o sea, el Mesías, ella se cree que sin ti se hunde este país, ven acá. Lo que pasa es que no tienen, son gente que no tiene mentalidad democrática, ni piensan en la, en la alternabilidad, en el poder, ni creen que si ellos no están, el mundo se acabó. Y eso es lo que piensa Odilín. Bueno, la, el dinamismo que puede darle la democracia cuando participamos activamente... Y oxigenamos la institución Haciendo que participemos Y, y que seamos Poder elegir y ser elegidos Que es una condición constitucional El abandono de esas reglas Toda elección El abandono de esas elección, reglas es peligroso Toda elección de un candidato Al cabo de cierto tiempo Provoca un desgaste En natural, su actividad Natural es y, ese, y ese desgaste es producto de las fricciones Que pueden haber Póngale una goma a un vehículo y... Usted puede ser el mejor y llega un momento es, que claro hay un desgaste natural. Sí, claro que sí, Totalmente. claro que Es más, un tercer periodo de un, de un dirigente es peligroso es muy peligroso porque ya a ese tercer periodo el desgaste casi pero total. te lo dice, que qué pudo pasar en República Dominicana con los intentos de una tercera reelección de Danilo, qué, sí. qué está pasando en Nicaragua, sí. qué pasó en Ecuador, qué ha pasado en Bolivia, o sea independientemente de las razones, ya cuando hay una, eh, un, luego de un segundo, un tercer mandato o que quieren hacer modificaciones constitucionales para permanecer en el Oye, poder, te el, causa un problema de estabilidad hasta el día de hoy solo tres entidades han aplaudido las elecciones en Nicaragua, Cuba, Rusia e Irán. Sí. Hasta la República Dominicana acaba de, de, de Muy las condenar las elecciones como ocurrieron las elecciones en Nicaragua. Entonces, por favor. Cuba, Robinson, Rusia, Irán, cogimos su tiempo <ríe> <ríe> prácticamente, no, no, gracias a siempre, siempre estamos allá. Gracias a Robinson Vera, dirigente de los Rieles, aunque está de, las de desacuerdo con la propuesta de huelga el próximo. Y el lunes. Falpo y el Falpo también, Nos lo ha dicho Robinson, así mismo.